En, en el software libre, en la comunidad, ¿Qué, dicho esto, ¿qué otros actores o qué otros movimientos ustedes creen que podrían acompañar esta importancia o relevancia del software libre en las universidades? ¿O qué otras disciplinas o qué están divisando ustedes como para potenciar eh, este acompañamiento digamos institucional como posible, potencial o qué les gustaría tal vez ¿no? que los acompañara? Nuevamente silencio. <risa> no, eh, creo que, que bueno pensar el movimiento el movimiento del so, pensar el software libre como un movimiento social me parece que abre un poco el juego este que decíamos uh -huh. no no uh -huh. no algo solamente técnico digamos ¿no? entonces bueno las discusiones de, de open source software libre bueno pensarlo así como un movimiento social me parece que es, por ahí va la va un poco digamos no uh -huh. entonces ahí es donde empieza a articular con los otros movimientos, ¿no? A ver, eh, con los movimientos ecologistas, bueno, hay movimientos. Eh, a ver, la idea de. Que ahora se ve mucho por acá en, en Argentina también, la idea del ciberciruja, digamos, ¿no? Esto de, eh, eh, de ir en contra de la obsolescencia programada, digamos, recuperar máquinas, bueno, ¿está? Entonces, esto es. También es una articulación de los movimientos de software libre con, bueno, movimientos ecologistas, movimientos eh, agro, eh, de agroecológicos, digamos, también, porque tienen muchos puntos en común. Bueno, movimientos de género, como hoy charlamos, digamos, ¿no? uh -huh. eh, Los de arte, bueno, hay muchos... Me parece que ahí es como que... Es donde se fortalecen las comunidades, digamos, ¿no? Y estos que tienen muchos puntos en común, bueno, donde se van juntando y van articulando, digamos, ¿no? Entonces... Pensar el movimiento y, y trabajarlo de manera eh, de, de, de distintas miradas, ¿sí? de todas las miradas juntas, de co-crear, por decirlo, por decir esta palabra, digamos, de crear de manera conjunta las tecnologías y el conocimiento, para no separarlo, digamos, también la cultura abierta, la cultura libre, digamos, también es, es, es parte, digamos, ¿no? son, son dos movimientos muy, muy en conjunto, digamos, que, que puede haber. Eh, me parece que ahí articular todas esas cosas es lo que le va a dar potencia al movimiento. Que también, pensándolo, es un movimiento que busca igualdad de oportunidades, digamos, ¿no? No solamente la libertad de modificar el software y todo eso, ¿no? Sino que tener igualdad de oportunidades en el mundo digital y en el mundo real, digamos. Que hoy, no, no sé si se puede dividir, digamos, ¿no? Eh, hoy estamos viviendo acá esta videoconferencia, digamos, virtual, pero la estamos viviendo. Entonces, es así, ya estamos, ya está impuesto, digamos, ¿no? y, y así con miles de cosas. Eh, entonces, bueno, esta, este, esta conjunción de cosas me parece que es lo que nos va a, a seguir apoyando para, para luchar para tener igualdad de, de, de, de, de oportunidades, ¿sí? uh -huh. y, y, y ahí se va a ir metiendo de a poco en todas las estructuras estas más rígidas, que... Uh -huh. que Ok, Car Carlos, no sé, eh, tal vez allí desde, desde tu activismo también, ¿no? Que, que evidenciamos eh, muchas veces, eh, ¿qué, po ¿qué postura podés eh, eh, comentar o compartir acerca de, de esto que también Martín anteriormente comentaba? Sí, yo creo, bueno, eh, esto, estas son las cosas interesantes que ocurren en el momento de cambio, eh, llamémosle de época, paradigmático, como el que estamos viviendo, y que de cierta forma se ha ido también acelerando producto de la pandemia, y de, de lo que está, se ha roto eh, en este escenario. Eh, eh, todos los movimientos sociales que justamente apuntan a estos elementos críticos que hoy en día nos mueven, social, más equidad, más igualdad, eh, medio ambiente, eh, entre otros, eh, ...elementos centrales de, de, lo, de, de los desafíos que hoy día nos mueven como, como ciudadanos... Eh, ...permiten generar sinergias justamente de diferentes eh, eh, aproximaciones... ...que al final van generando que eh, la suma de las partes sea mucho más que la individualidad... Eh, ...y eso eh, va nutriendo justamente y retroalimentando esa actualidad. Eh, si hoy en día, en el caso de Chile, miramos justamente estos movimientos que van desde conocimiento abierto, desde datos abiertos, desde software libre, entre otras eh, eh, líneas, llegando por supuesto a los elementos eh, feministas, por ejemplo, ecofeministas, medioambientales, eh, eh, movimientos también eh, de reivindicación indígena, entre otros más, eh, por muy distante que se parezcan, perdón, por muy distante que se vea al principio, hay elementos en común que te permiten poder decir, mira, desde esta perspectiva, el valor que yo puedo entregar en este norte contribuye y suma. Y esa conversación que se da eh, y que se está dando y que se va a dar todavía mucho más en las problemáticas que vengan en el corto o mediano plazo a nuestros, a nuestros países, va a dinamizar y profundizar mucho más esto. Eh, y, y indudablemente nos va a llevar a que repercute desde el punto de vista de, de, de las políticas que implica. De una menor medida, eh, pueden ser pequeñas, al comienzo pequeñas leyes o, o pueden ser algunas regulaciones iniciales, pero que van a permitir ir construyendo un camino justamente que vaya eh, hacia un norte un poco un poco más de profundizar estas vertientes eh, y estos caminos democráticos eh, en este horizonte justamente donde todos nos sentamos a conversar en esta mesa gigante pero donde ponemos el valor de nuestros propios eh, nuestro propio movimientos, de nuestras propias demandas eh, eh, como un elemento común. Yo creo que ahí con, con, con Martín eh, convergimos justamente en esa mirada eh, y quizás podemos pecar un poco de, de, de optimismo eh, pero pero la experiencia en estas décadas nos muestra que el camino es mucho más faltado de lo que se cree eh, pero la coyuntura quizás nos lleva a mirarlo un poco un poco más un poco más pesimista pero creo que hay un horizonte en donde uno puede tener una cierta tranquilidad pero un desafío a la vez o sea mantener y ampliar mucho más las miradas y las redes de trabajo colaborativo. Uh -huh.